Porque en mi experiencia hay días que dices Dios dónde estás no quién viene a rescatarme dónde voy no. Pero sí no lo dejé nada más en, en que sea un espacio de, de, una de un apoyo asistencial, ¿no? sino más bien un lugar donde dé herramientas de vida y donde las personas puedan salir de esas situaciones de vulnerabilidad porque pues, yo te puedo dar comida, te puedo dar una playera, te puedo dejar que te bañes. Y chido, ¿no? sigue tu camino y síguete en, en el mundo en el que estás. Pero las personas muchas de las veces eso no lo necesitan, lo que necesitan es un cómo estás, eh, cómo puedo apoyar, ¿te parece si platicamos de esto? ¿Quieres un refresco? Llegaban las chicas por condones, llegaban por lubricantes como llegan ahora, eh, llegaban a escuchar los talleres, llegaban por los donativos de ropa, que nos llegan hasta hoy, los, y hasta llegaban a comer pizza con el novio, y, y aprovechábamos en hablar cosas eh, trans, ¿no? Y madre, ¿puedo ir con mi novio? Venga con el novio, ¿el novio va a poner la pizza? Sí, regio, entonces tráiganlo. Y nos sentábamos seis, siete, eh, a conversar cosas que, que no podías conversar en otro lugar, ¿no? también existimos las personas trans en, en la cultura, desde decirte, bueno, que acá se dan talleres, por ejemplo, de folclore, de tango, que el taller de folclore, la, la, la profesora es una persona trans, eh, tango sin roles de género, eh, también dibujo, que también lo da una, una compañera trans no binaria, que también da, da ese, ese taller, que bueno, sea también un espacio para el desarrollo de nuestras habilidades, de nuestra cultura y que podamos también ser dignos cómodas e cómodos e cômodos em este espaço. É igual tipo assim: filho, quando casa e vai embora de casa. é Quando ela estiver pronta para seguir a vida delas, a gente está sempre juntas, sim. Mas eu tenho certeza, ah, não, ela tá bem, entendeu? Ela agora é uma advogada, ela é uma manicura, ela é uma cabeleireira, ela tá tendo a vida dela, entendeu? E é isso que eu, que eu quero terminar, antes de terminar minha vida, eu quero ver essa mulher estranha ocupando todos os seus espaços, seus lugares na sociedade. Isso. A gente botava as cadeiras, sentava na rua e começava, e falava sobre política, falava sobre história, o que a gente queria para o nosso futuro, falava o que a gente queria, o... qual o poder que a gente tem em mudar nossas próprias vidas, antes de a gente tentar mudar a vida dos outros, né? Y eso también es como la idea de generar un espacio no solo para y por, por nosotros, digo que eso ya está habitado, tenemos políticas para eso, sino también de que sea un espacio habitado por, para la sociedad en general, que pueda visitar el espacio huella también, que pueda venir a la biblioteca, a, a buscar algún libro, que, que puedan venir a los talleres que existen, que no son solo para el LGBT, sino que quien, o sea, quien venga al espacio Güellel a bailar folklore tiene que saber que es un espacio donde vas a bailar con una compañera trans. Si sos trans, odiante y la verdad que no venga ese la verdad que es un espacio que es para todas, todos y todes.